Eh, bienvenidos y bienvenidas a este taller eh, de capacitación que bueno que hemos organizado eh, teniendo en cuenta ya sabéis que mmm, la gran noticia y que los que estuvisteis quizá algunos de vosotros el otro día en la sesión que hicimos sobre los proyectos de cooperación que son los que realmente estamos enfocando en estas dos últimas sesiones pues en el, la propia en la propia durante el transcurso de la propia sesión informativa nos llegó la noticia de que la fecha de entrega de proyectos que estaba previsto para el 31 de este mes, pues se dilataba, hubo ahí también un baile de fechas, bueno, finalmente es el 5 de mayo, o sea que entendimos que es una buena noticia, puesto que eso os da más tiempo para elaborar vuestras propuestas. Bueno, pues después de una jornada propiamente informativa, como la del otro día, donde abordamos pues, los contenidos y un poco algunos uh, conceptos relativos al formulario. Nos ha parecido oportuno uh, convocar esta que va directamente a lo que entendemos por capacitación. Y dentro de los temas de capacitación, los marcados de impacto pues, son unos, es, es uno de los topics, uno de los temas eh, digamos, más relevantes y, y prioritarios. Y bueno, pues este es el, el objeto de esta, de esta, de esta sesión. Eh, Quien nos va a dar la, la charla es, es Álvaro, Álvaro Fierro, que ya... Hola. Eh, le conocemos de, de hace tiempo y ha colaborado con nosotros en otras ocasiones. Simplemente dos pinceladas, él es eh, doctor en, econom en, en Economía de, la del País Vasco y esto le hace que también sea profesor en esta misma universidad y además también en la, en la de Mondragón. Eh, lo más relevante es que eh, bueno, pues su investigación y su eh, recorrido profesional está centrado en el ámbito de la economía aplicada y la cultura, que es lo que hoy nos convoca, y que es fundador de la empresa Cultometría, con la que lleva eh, bueno, trabajando eh, fundamentalmente en la investigación y en la coordinación de proyectos. Esto es más o menos un poco mi, mi intervención. Luego Carolina, mi compañera, va a hablar un poco de cuál ha sido la, la filosofía de la, de, la, de la sesión y os va a dar algunas sugerencias de, sobre los aspectos técnicos y luego ya entramos directamente en materia y le damos la palabra a Álvaro para que nos cuente todo lo que es AEPA y que nos sea muy útil. Ya lo decimos siempre, no solo a vosotros, sino a nosotros también como oficina, y no solo para los que vais a presentar un proyecto al programa Europa Creativa, en este caso concreto, a la, a la, a la, de, a la acción de proyectos de cooperación, sino también a otras ayudas que os pueden ser utilidad Así que nada, Carolina, te doy la palabra y... Hola, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en, en esta nueva eh, sesión que como decíamos está especialmente dirigida a todos aquellos que, eh, que tenéis previsto presentaros a la convocatoria actual de, de proyectos de cooperación, que hemos visto que sois bastantes dentro de, de los que os habéis e, e inscrito, pero también está abierta bueno, a, a los beneficiarios que están implementando ya proyectos y a cualquiera, cualquier operador cultural que esté eh, interesado en, eh, bueno, en aprender sobre estas cuestiones. Recordaros que eh, si lo que os interesa es, son las características generales o saber más sobre el proceso de solicitud completo de esta convocatoria que la semana pasada hicimos un webinar centrado en, en estas cuestiones y que está, está disponible en, en nuestra web. En esta sesión, como decía, eh, no, no se trata de una sesión tanto informativa sino centrada en la, en la, en la capacitación. Eh, eh, porque, como sabéis, procuramos hacer actividades a medida poco de vuestras eh, necesidades y expectativas, y además eh, hemos detectado algo que no, no es eh, de este último año, sino que, bueno, que, que trae cola casi bueno, de, de, desde años anteriores: que el, el desarrollo de indicadores culturales es uno de los aspectos, suele ser uno de los aspectos más débiles en, la, en las propuestas, en las solicitudes que se envían a a Bruselas, Por eso hemos pensado que necesitábamos ofreceros un refuerzo en, en, en este sentido. ¿no? Eh, veréis que es un aspecto eh, importante en el formulario, en la parte técnica, la parte de que, eh, que, que tiene la descripción técnica del, eh, del proyecto, como muchos eh, habréis visto ya, es necesario contar con una metodología de trabajo que tenga plantea una serie de enfoques, recursos y herramientas que puedan garantizar la buena marcha del proyecto y de sus resultados. En concreto, en estos indicadores cuantitativos y cualitativos eh, se mencionan o se, se, se piden tanto en, en, la, en la primera parte de los criterios de evaluación eh, que es la del análisis de las, de las necesidades donde tú ahí tienes que justificar la idoneidad de tu proyecto, también se menciona en el apartado sobre la gestión eh, del proyecto y luego aunque no específicamente a través de indicadores, eh, pero al final en la parte de, de la evaluación del, del impacto pues eh, es fundamental ¿no? contar con una metodología de evaluación tanto para el seguimiento como para eh, evaluar el, eh, el final de, del proyecto que cuente con alguna serie de, de, de indicadores en base a unos parámetros que vienen un poco determinados ya en, en, este, en este formulario, como, como vais a ver con Álvaro. Eh, y bueno, luego ya respecto, básicamente respecto al funcionamiento de esta plataforma, que bueno, muchos ya la, la, la conocéis, eh, recordaros que eh, hay un espacio de, para preguntas y respuestas diferente al del chat, el del chat es de solo para cuestiones técnicas si tenéis algún problema de sonido, etcétera. Eh, que las podéis ir planteando así y al final de la intervención de, de Álvaro habrá un, un espacio para que, que podáis plantear todas vuestras, vuestras consultas. Lo podéis hacer ahí por escrito o también levantando, levantando la mano de, de viva voz. Eh, por último, ya deciros que cuando acabe la sesión se lanzará una breve encuesta. Eh, para nosotros es... Es muy importante tener vuestro feedback, entiendo que a veces os pueda ser pesar responder a tantas preguntas, pero, pero eh, al final estas sesiones están hechas, intentamos que estén hechas eh, a vuestra medida y necesitamos saber si vamos por el buen camino o qué cosas podemos mejorar, que seguro que, que las hay, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más, eh, doy paso a... Um, Álvaro Fierro, muchas gracias por acompañarnos hoy, Álvaro, y adelante cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Carolina, y gracias al equipo de Europa Creativa por a la Oficina Europa Creativa por la, por la invitación. Eh, voy, bueno, soy Álvaro Fierro de Cultumetría. Eh, voy a presentar a continuación eh, o a exponer a continuación una presentación lo más eh, práctica posible de eh, sobre el la... momento que comparto pantalla, no puedo hacer dos cosas a la vez. Eh, como digo, voy a presentar a continuación eh... ya está. Perdón. Eh, una metodología que intente aterrizar eh, los indicadores y los datos y todo este mundo de la manera más práctica posible, que os sea de utilidad o al menos de inspiración Aún así, aún habiendo eh, puesto el foco en, en esta parte práctica, creo necesario eh, eh, bueno, pues, eh, compartir con vosotros y vosotras una serie de inputs teóricos que den sentido a todo el relato metodológico que voy a presentar a, a continuación. Este es después pues, un taller para la admisión del impacto cultural, social y económico de los proyectos culturales, de los programas, de las políticas, eh, de todo aquello susceptible de ser medido desde el punto de vista cultural, social, económico, que es donde yo voy a poner el foco y que, bueno, eh, eh, tiene a su vez eh, una alineación con los postulados, con los requisitos que se piden en esta convocatoria de Europa Creativa para intentar... Eh, bueno, como digo, unir nuestra parte metodológica, nuestro discurso metodológico para la medición con, con, bueno, con el reto que os vais a enfrentar ahora, los que vais a presentar las convocatorias de Europa Creativa. Eh, a la hora de medir, eh, prácticamente todo es eh, evaluable, medible, otro debate es que sea deseable. Yo eh, puedo medir, si os viera las caras, el número de veces que bostezáis y con eso hacerme una idea de lo aburrida o no que ha sido esta ponencia. Cuando eh, se mida eh, esos bostezos y cuando lleguemos a una conclusión sobre cuantitativa, sobre ese número de bostezos, tampoco eh, seremos capaces de interpretar si es una sesión aburrida o no. Hay muchos otros factores externos que pues, pueden inducir a generar un bostezo. A la hora de evaluar nos va a pasar un poco lo mismo. Eh, tenemos que tener en cuenta factores eh, exógenos que influyen en la evaluación, en la que no somos capaces de de intervenir y que eh, dan lugar luego a posterior a una interpretación de, de los datos. Eh, grosso modo, nosotros desde cultumetría y a la revisión bibliográfica nos podemos remitir eh, analizamos cuatro tipos de impacto eh, hay más eh, hay aparte del impacto cultural, social, económico y un cajón desastre que pueden ser eh, indicadores de corte transversal que traen otros ítems que veremos ahora, eh, como digo, hay eh, otro tipo de impactos, como el artístico, el medioambiental, eh, en los cuales nosotros no entramos, pero sabemos que son cada vez más eh, necesarios eh, a la hora de presentar convocatorias como estas o simplemente a la hora de medir. Eh, en más en concreto, nosotros eh, creemos que o definimos el impacto cultural como eh, todo aquel elemento todas aquellas acciones que realizáis vosotros y vosotras como entidad y que depende de vuestras propias herramientas internas, de vuestras manos, el eh, generar este tipo de, de actividad. Ahora lo aterrizaremos un poco más, un poco con la idea que me gustaría que os quedarais en esta parte más teórica, es que hay un trabajo que depende de vosotros y que eh, sois capaces de monitorizarlo, de medirlo, luego a posteriori, esta actividad o este eh, efecto cultural va a generar eh, en la sociedad otra serie de, de inputs más intangibles, más abstractos, que son medibles o cuantificables más a plazo. plazos, requiere bueno, una sistematización y un poco de paciencia en la materialización o en llegar a ver que se materializan esos eh, inputs que estamos midiendo. Eh, por otro lado está el impacto económico, aquí tenemos que huir un poco de los discursos economicistas y centrarnos en la sostenibilidad de nuestro proyecto, podemos hablar de, de salarios y sueldos dignos, de, de, de empleos generados eh, de, y de todo aquello que, que, que creamos puede dar sostenibilidad al, al proyecto y es susceptible de, de ser medido. Y en un cajón aparte eh, nosotros proponemos eh, analizar eh, otros elementos de perfil eh, sociodemográfico como género, edad, procedencia que nos pueden dar mucha información también sobre el al público al que, al que nos, nos dirigimos. Una vez que estamos midiendo el impacto cultural, social, económico de manera eh, indirecta medimos el impacto transversal o los indicadores transversales sin mucho esfuerzo, ¿vale? Eh, como digo, lo veremos en, en ejemplos y de una manera más sistematizada. Eh, hay a su vez tres tipos de evaluación. De evaluación. Sois vosotros y vosotras quienes, eh, tenéis que elegir, eh, eh, quienes tenéis que elegir qué tipo de, de evaluación queréis hacer. Eh, en términos absolutos, o lo que se conoce en, en el mundo del emprendimiento de manera un poco pomposa como benchmarking, son buenas prácticas. Eh, nos remitimos a la literatura, a, la revisión, a las revisiones bibliográficas que existen eh, sobre evaluación de proyectos similares a los nuestros. Hay un montón de información, tenemos que aprovechar el trabajo que ya está hecho y a partir de ahí eh, internalizar esas buenas prácticas o huir de las, de las que creemos que no nos sirven. Eh, el segundo eh, tipo de evaluación que que creemos eh, es viable y, e interesante medir, es en términos relativos, o dicho de otra manera, el impacto que genera nuestro proyecto en el territorio en el que estamos eh, ubicados y que nos sirve para pensar eh, en términos eh, de coste de oportunidad, eh, qué pasaría si no existiera nuestro proyecto en el territorio. Si, si vamos a la parte económica, eh, os puede resultar muy sencillo eh, generar una pequeña tabla de Excel si queréis con el nombre de proveedores y proveedoras que contratáis para realizar eh, la inversión de vuestro proyecto cultural. Podéis poner en otra columna el sitio, el lugar donde están ubicados esos agentes culturales y creativos a los que contratáis. Podéis añadir otra más donde consignáis el tipo de, de actividad económica y eh, por último el importe eh, que se les abona. Con, esta sencilla, con estos sencillos ítems podéis sacar conclusiones como que el 80% de, de la inversión que generáis se queda en el territorio, que el 60% está destinado al sector cultural y creativo o que se genera un efecto arrastre en la economía de cada euro que vosotros invertís en, en el proyecto y que puede afectar a sectores a priori eh, alejados de, de vuestra actividad principal. Si contratáis a un diseñador gráfico por 3.000 euros... Eh, para, para que forme parte de vuestro proyecto, ese diseñador eh, gráfico puede utilizar parte de ese dinero, no lo sé, 500, para pagar a la imprenta y de esos 500 euros de la imprenta, 100 lo utilizan para no lo sé, para comer durante una semana. Su oficina o sea, Pensad en esos, eh, en ese efecto multiplicador, efecto rastre que se genera en la economía eh, con el dinero que invertís en el sector cultural y creativo. Y en tercer lugar, y a nuestro juicio es el tipo de evaluación más robusta, es en términos temporales. Eh, requiere una sistematización y como he subrayado antes, eh, adelantaré pues, bueno, unas claves para que esta sistematización sea, sea efectiva o al menos sea viable y nos permite saber, siguiendo un horizonte temporal, si los objetivos que nos hemos propuesto están siendo alcanzados o por el contrario eh, hay que corregirlos. Eh, podemos ir viendo también, digo a tiempo real, si, si va eh, bueno, no sé, eh, generando efecto el indicador que hemos previsto o, o no. ¿vale? Y, y, ¿Y por qué la evaluación? Eh, a nuestro juicio hay cuatro ejes básicos. Eh, el primero es la estrategia interna, como comentaba ahora, eh, corregir posibles desviaciones que vayan surgiendo en función de los objetivos planteados. Aquí en esta presentación y en general en esta metodología insistimos mucho en, en bueno, qué objetivos nos vamos a plantear y para qué los hemos planteado. Nos sirve para argumentar eh, con datos eh, eh, por qué un posible partner, un cómplice se tiene que sumar a, a nuestro proyecto. Eh, nos sirve asimismo para comunicar lo que estamos haciendo. Aquí es tan importante evaluar como relatar o comunicar lo que habéis hecho, si no se comunica a posteriori de una manera efectiva, no, no, digamos que el trabajo anterior no queda reflejado y parece que no, puede que, parecer que no existiera. Y por fin, para justificar, normalmente para convocatorias públicas en las que hay que eh, devolver un retorno de bueno, eh, cómo ha repercutido la inversión generada en términos sociales, culturales, económicos, etc. ¿Vale? La metodología que nosotros utilizamos y que os proponemos porque eh, es lo suficientemente genérica, pero también concreta para adecuarse a cualquier tipo de proyecto. Los que estáis ahora mismo en este webinar, de lo que he visto, hay eh, mucha variedad, hay muchos proyectos de mediación cultural, eh, más grandes, más pequeños, ubicados en un territorio u en otro. Eh, lo que tenéis en común la mayoría es que son proyectos pues, inéditos, eh, muchos de ellos empiezan desde cero y por lo tanto no hay con qué compararse para realizar una evaluación. Entonces, eh, siempre partir de una hipótesis de partida. Esto tiene un cariz académico, es cierto, pero no deja de ser un pequeño faro por el que os vais guiando para ver si se cumple o se refuta eh, la idea que tenéis del impacto que genera vuestro proyecto. Puede ser, como veremos ahora, Pensar que va a cambiar la sociedad, que va a cambiar a la institución pública, que va a transformar, que es una palabra que os aconsejo que utilicéis, porque antes de que existiera vuestro proyecto no había nada y después sí, entonces esa horquilla es la que, en la que tenemos que estar un poco atentos para, para hacer esa medición. Esta hipótesis de partida eh, deriva en un marco de referencia. Aquí, eh, ahora lo veremos, pero es muy importante qué y para qué queréis evaluar el proyecto, que os hagáis esta pregunta y que la intentéis identificar eh, en tres líneas, en cuatro, descargar toda la artillería en esta primera parte, que es eh, lo que se van a leer a golpe de vista o eh, quienes os estén evaluando el proyecto. Eh, nos ponemos en lo peor. Esta gente que está evaluando vuestro proyecto tiene mucho trabajo, tiene poco tiempo para analizar las convocatorias de manera detenida. En el primer párrafo tenemos que ser eh, muy concretos con qué queremos medir y para qué, para que ese evaluador o evaluadora siga leyendo. Como comentaba antes, revisión bibliográfica para ver lo que hay hecho y aprovecharlo. Y eh, por fin empezar a diseñar indicadores y, si es el caso, subindicadores. Eh, el, a las definiciones eh, básicas nos podemos remitir, eh, me gustaría que os quedas con la idea que un indicador o sub, un indicador es una pieza de información y es subjetiva. Aquí hay un debate entre lo que es un, un indicador y un dato, eh, hay también mucha terminología de la coso, la coso, que, que, huáis, que huy, huyáis, eh, dimensiones, vectores, eh, ámbitos, etc. Vamos a hablar de indicadores y de datos, datos que alimentan esos indicadores. Estos datos son cuantitativos y alimentan indicadores que no dejan de ser eh, cualitativos o declaraciones de buenas intenciones, que se van a ir rellenando, como digo, de manera numérica a lo largo de un horizonte temporal. Ese horizonte temporal será corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo tomaremos los datos que dependen de nosotros y de nosotras como organización, de nuestras propias herramientas, a medio plazo y a largo plazo iremos viendo cómo van surtiendo los efectos eh, en función de los objetivos planteados. Veremos también o oh, tenéis que pensar en técnicas y en métodos para extraer estos datos de manera directa, indirecta y siempre de forma amable. Eh, intentemos huir, aunque a veces es necesario, de las encuestas. Las encuestas como las tijeras y los paraguas son inventos rudimentarios, pero siguen, dando, eh, siguen cumpliendo su función. Eh, a veces mejor que otros eh, gadgets tecnológicos y por fin eh, veremos si es viable lo que hemos pensado como indicador, como secuencia de datos que alimentan ese, ese indicador, como técnicas para recoger esos datos y si no lo es, es decir, os preguntáis a vosotros y vosotras mismas, ¿esto lo puedo hacer de manera autónoma o necesito invertir recursos? Si la respuesta es que, eh, que, ne que, que necesitáis invertir recursos o que no es eh, sencillo de recoger, se le daría una vuelta de tuerca. ¿Vale? Basándome en eh, los puntos eh, clave de la convocatoria de este año, donde se eh, subraya de manera clara que los objetivos tienen que ser claros, realística, realist, realistas, eh, medibles, que hay que acotar eh, el tiempo del proyecto y si y yo añadiría eh, el lugar o los lugares donde se va a definir, esto nos ayuda mucho para saber qué queremos medir y para qué. Esto hace que sea eh, alcanzable este objetivo eh, y que y no caigamos en, en intentar analizarlo todo. ¿no? En, que Un exceso de análisis nos puede conducir a la parálisis. En, aquí luego lo veremos también, os eh, recomiendo prototipar cuando tengáis claro qué queréis medir, en qué periodo de tiempo y, con, y, a, y a qué territorio está circunscrito. Eh, como comentaba al principio, he intentado alinear la parte del relato metodológico de cultimetría a, a estos puntos. Yo os, os aconsejaría que penséis siempre, cuando estéis en proyectos como estos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la interpelación, eh, ciudadana, a través de la educación artística, de cómo pensamos que podemos cambiar la ciudadanía o a la institución. Eh, ese es el scope, al final, eh, de manera, no sé si más eh, prosaica, pero que, que, que pensaremos a la hora de elaborar nuestro proyecto. Así pues, preguntémonos qué y para qué vamos a medir. Y para eso... Eh, yendo un poco a la parte práctica, yo os recomiendo, y lo solemos hacer en los talleres, que os reunáis el equipo que forme parte de, de cada proyecto y os guardéis un par de horas para, para hacer una tormenta de ideas. Eh, una tormenta de ideas, eh, coger unos post-it eh, e ir poniendo una palabra, dos, tres, eh, respondiendo a esta serie de preguntas que, que nosotros proponemos eh, como qué creemos que, que puede aportar nuestro proyecto a la ciudadanía que no nos conoce ni nos conocerá jamás, eh, qué creemos que, sí podemos, que podemos aportar eh, a la ciudadanía que, que sí lo conoce, eh, qué creemos que puede aportar el proyecto a la cultura y a la creatividad en términos generales, eh, qué creemos que puede aportar su proyecto al ámbito de la educación. Como veis, vamos intentando ir de lo más eh, intangible a cosas más concretas, pero siempre... Eh, pensando en nuestras intuiciones. Al final nadie mejor que vosotros y, y vosotras conoce el proyecto, tenéis una serie de intuiciones, a esas intuiciones es a las que hay que ponerles nombre, al ponerles eh, nombre, que va a ser eh, eh, un indicador, y luego alimentarlos de, de datos. Eh, ¿Qué creemos que podemos aportar eh, al tercer sector, si es que eh, se le va a aportar algo? ¿Qué aporta la economía? Pensad un poco lo que hemos comentado antes del territorio y de la economía local y del efecto multiplicador de, de la economía. Por poco presupuesto que tengamos va a generar un impacto. y Hay que estar al loro eh, para medir eso para luego, si es que nos lo piden, justificarlo. Pero a, pero a su vez eh, reflexionar en términos de sostenibilidad, de, de hacer un proyecto sostenible con con un horizonte viable de, de bueno, sostenibilidad económica. Como decía antes, que creemos que aporta al territorio, no solo en términos económicos, sino sociales, y que, cree, que creemos que aporta a, a nosotros mismos. ¿vale? Eh, como digo, pensad en estas preguntas, ponedos un reloj de arena, un cronómetro, eh, hacer una lluvia de ideas y por cada pregunta pensad tres, tres o cuatro minutos. Y lo que decía antes, siempre con este... Esto en la cabeza, ¿no? ¿Cómo pensamos que vamos a cambiar la ciudadanía o a la institución porque nuestro proyecto tiene eh, ese cariz? Vale, eh, os pasé una, eh, un cuestionario que creía interesante que fuerais rellenando antes de este webinar porque aterrizaba todos estos conceptos eh, y os iba a resultar más eh, familiar. Eh, hay una parte de las, eh, hay una parte también en la convocatoria de Europa Creativa que habla del consorcio, etcétera. Eh, aquí me gustaría detenerme no tanto el consorcio que vais a plantear para elaborar esta propuesta que vosotros, si vosotros lo sabéis mejor, sino en todos aquellos agentes del ecosistema del que forma parte de vuestro proyecto, directos, indirectos o incluso eh, más indirectos. A, a los cuales eh, le puede generar un efecto dicho eh, vuestro trabajo. Eh, si estamos hablando de proyectos de mediación cultural y trabajamos con niños y niñas y queremos medir el impacto que las ha generado en, por ejemplo, su autoestima, pues podemos preguntar a sus padres y a sus madres, a profesores y a profesoras. ¿vale? Eh, en, esta, eh, en este formulario que me ha contestado una persona de todas las que estáis, eh, me ha, parecido bastante, me ha parecido paradójico, eh, porque si vais a evaluar y vais a tener que hacer preguntas, pues bueno, eh, un poco de solidaridad a la hora de contestar este tipo de cosas, porque generan, eh, dan mucha información. Entonces, siguiendo con el qué y el para qué, y en pos de acotar este objeto de estudio, tanto en tiempo como en territorio, eh, tener en el radar... Eh, ¿Quién es vuestro público objetivo? Si se me permite este marketingiano término, pero también de ese público objetivo, ¿cómo puede afectar al resto de, de su ecosistema? Ecosistema me gusta la palabra porque hablamos de bichos pequeños, de elefantes grandes. Bueno, de, Pensad en esto, en, en, en, aunque sea de manera más tangencial, en el tipo de, de agentes que participan o pueden participar en vuestro proyecto. Eh, a posteriori hacéis una eh, lluvia de ideas, eh, vais poniendo todos los, todas las palabras clave o todas las reflexiones que vayan surgiendo en función de las preguntas anteriores. Y esto no deja de ser un primer estadio, aunque sea eh, pecando en exceso de información, para empezar a definir los indicadores. Veréis en este ejercicio que hay muchas mm, palabras repetidas o mucho, mucha terminología que léxicamente es distinta, pero semánticamente igual, que estáis hablando de lo mismo, pero con distintos, en distintos términos. Y que si conseguís todo esto, agruparlo por familias, vais a, a intent, llegar a cumplir, a, a cumplir un objetivo o dos objetivos, uno que es que habléis el mismo lenguaje. Y esto es muy importante. En, en la evolución sucede, que, y es muy común, que nos confundamos eh, creyendo que estamos hablando de cosas distintas cuando estamos hablando de, de lo mismo y que luego eh, a posteriori consigáis eh, pensar en indicadores eh, más acordes a, a los objetivos de vuestro proyecto. Si esto se entiende entre las partes que formáis parte del, del proyecto y lo conseguís transmitir bien a una convocatoria para que el evaluador externo eh, bueno, sepa lo que está leyendo y vea que hay coherencia, eh, habréis llegado a, a avanzar eh, mucho. ¿vale? Eh, de todo esto, hacéis una especie de hoguera de post-it y eh, empecéis a pensar en ese qué y para qué. Yo os recomiendo que, que empecéis con esta frase. Queremos medir el impacto que genera el proyecto, eh, intentando cumplimentar en este qué y para qué en tres líneas. Es algo que también os propongo, no como deberes, obviamente. Pero sí que os sentéis delante del folio en blanco y, y hagáis este trabajo. Ya digo que va a ser eh, si descargáis toda la artillería y queda muy claro eh, para cualquier persona. Y yo siempre me pongo en el papel de mi madre, que me suele preguntar, hijo, ¿tú a qué te dedicas? Y se lo intento explicar de manera divulgativa para que si lo entiende ella, pues se entiende el trabajo. Aquí un poco lo mismo, ¿no? Que seguramente a vuestras madres os harán la misma pregunta a qué os dedicáis, bueno, pues esto eh, llevadlo a, a tres líneas, a cuatro, eh, no más, para que, para que quede clarísimo desde el principio el objeto de, de evaluación de vuestro proyecto. Vale, como comentaba, esto se puede, present se puede eh, clasificar en varias familias. Yo he puesto un ejemplo de cuatro. Eh, con, como podéis ver, con nombres muy subjetivos, como decía antes, estas familias, eh, una vez eh, desechado todo aquello que vemos reiterativo y quedándonos con, aquellos, eh, con aquellas palabras clave o eh, pequeñas frases que creemos que eh, se alinean con el espíritu de nuestro proyecto, dadles el nombre que, que, que queráis aunque os aconsejo también que no seamos muy pomposos o pomposas y que utilicemos terminología más o menos común. Aquí tenemos capacidad, potestad para poner el nombre que queramos a, a estas familias que se van a convertir en indicadores. Eh, lo importante después de bautizarlas de la manera que queramos es definir qué entendemos por esto. Otra vez poniéndonos en la piel de un evaluador, evaluador externo que no nos conoce. Y que tiene que tener muy claro que, que a qué os referís por cada uno de estos términos. En ciencias sociales no hay causalidad. Eh, entonces, aprovechémonos también un poco de esta eh, apertura y de esta parte de investigación que tiene que tienen la evaluación para bueno, poder definir de la manera que queramos eh, o diseñar de la manera que queramos nuestros propios indicadores y la definición ad hoc. Y me remito a la bibliografía existente, en, eh, estaba pensando en el, eh, el Sistema de Indicadores Culturales de, de, de UNESCO que, que en el prólogo, en el prefacio viene claro que es un testeo experimental, que es objetivo y que eh, se pilota para ver si efectivamente se cumple la hipótesis de partida, como hemos visto antes, eh, sobre determinados objetivos culturales que tiene esta organización, ¿vale? Entonces, eh, ese qué y para qué eh, lo vamos a, a agrupar luego en, en familias y estas familias se van a convertir en indicadores. ¿vale? Eh, aquí viene la parte donde suele entrar más ansiedad eh, porque es cómo voy a conseguir eh, los datos que alimenten estos indicadores eh, y lo primero que, que me gusta reseñar aquí es que eh, no vamos a conseguir, si hemos puesto como indicador no muy típico que es eh, comunidad o red, un 7,5 de, de, de este indicador. Nos vamos a ir aproximando eh, de manera eh, cuantitativa e intentando que sea lo más robusta posible a alimentar ese indicador. Eh, yo también aquí os aconsejo que huyáis de metodologías como las de los índices sintéticos que, bueno, eh, a mi juicio al menos mm, eh, metodológicamente dejan eh, hacia aguas por, por muchas partes y que penséis en cómo podéis eh, alimentar estos indicadores eh, de manera aproximada y ahora veremos, veremos ejemplos. Eh, hay una serie de técnicas más o menos directas. Y estos eh, son eh, ejemplos que nosotros hemos utilizado que si queremos coger información, por ejemplo, del perfil eh, que, que acude o de los públicos que acuden a nuestro proyecto, pues podemos customizar unas urnas con el logo del, del proyecto que tengamos y en un papel muy sencillo, preguntarles cuatro cosas relacionadas con el origen, la procedencia, el género u otros elementos sociodemográficos o de otro tipo que creamos interesantes. La primera vez que vienes, como te has enterado, eh, aquí eh, siempre eh, en función de lo que hemos eh, definido antes de ese qué y para qué. Eh, hemos utilizado rascas y ganas que de alguna forma sirven para cuando el público eh, que ha acudido a nuestro evento o proyecto está cautivo, no le hace falta nada más que una uña o una moneda, para eh, rellenar cierta información que nosotros luego de manera analógica la vamos a pasar a nuestra tabla de, de indicadores. Y aquí lo mismo. Pensad todos, aquella, todos aquellos elementos, todos aquellos ítems eh, del perfil que queráis eh, analizar eh, para asociarlo a otra técnica más o menos amable de extraer información. Eh, hay eh, otras muy básicas como las actas, que no deja de ser mera, mera observación. Y aquí, si tenéis definido ese qué y para qué, mediante este tipo de, de, de recursos, pues bueno, no hay que tener más que el radar encendido para, para, para ir tomando estos datos. Eh, podéis hacer grupos focales. Eh, grupos focales sin que parezca... Eh, bueno, que les estamos haciendo una encuesta y nosotros solemos hacer sesiones de café y galletas o de pistachos y cervezas eh, dinámicas, más o menos, como digo, amables, que sirven para extraer eh, otro tipo de información. Estos suelen ser interesantes, hacerlas cada... Eh, cada seis meses o cada tres meses o después de que haya pasado un periodo de tiempo determinado, si lo que queremos medir eh, son eh, inputs más intangibles, como los que he comentado antes, de nuevos imaginarios, eh, pensamiento crítico eh, bueno, cosas como estas ¿vale? todo esto lo estoy eh, digamos que es, mm, vamos a ir aterrizando ahora en casos concretos, pero bueno para ir viendo un poco cómo toda esta metodología está teniendo una eh, una fase escalonada. Eh, podemos utilizar libros de visitas, en nuestra experiencia no dan muy buenos resultados, pero bueno, a vosotros sí os pueden dar y dejando libre a la gente que ponga su opinión sobre un determinado tema sin encorsetarlo, incons como pueden ser con papeles mediante urnas o o si hacemos dinámicas eh, focales como las que comentabas antes, comentamos antes, pues nos pueden dar opiniones más espontáneas, ¿no? Más, vale, podemos hacer eh, eh, también encuestas online, como la que yo os he enviado mediante Survey Monkey o mediante otro tipo de formularios que hay mil en internet y aquí también es importante que, bueno, que preguntéis o que hagáis ese tipo de cuestionarios bueno, de manera civilina, ¿no? No intentar tanto que que te digan que esto les ha cambiado la vida con un sí o un no, sino bueno, ir eh, eh, preguntando de manera más o menos indirecta si les ha causado el efecto que vosotros tenéis en la cabeza y que, les, eh, y que creéis que, que, que les ha generado ese, ese impacto. ¿vale? Eh, hemos hecho también videomatones que tiene que ver con capturar la emoción del momento. Por ejemplo, con las encuestas eh, hemos intentado plantear eh, la medición de elementos más abstractos. Eh, en estos, eh, en cambio, la emoción del momento, si mediante sonrisas o mediante una expresión facial que demuestre que efectivamente esto les ha generado un impacto, se puede taxonomizar, ordenar y sistematizar eh, eh, para medir eh, esa, esos indicadores, como hemos dicho antes, que tienen que ver con la emoción, con la satisfacción, etc. Encuestas de, de las ordinarias que a veces, aunque parezca, como decía antes, muy eh, primitivo, nos, da, nos suele dar mucha información. Vale. Eh, técnicas indirectas con las que nosotros hemos medido impactos. Vale. La típica es eh, las entradas eh, de cualquier actividad eh, escénica o, o visual o eh, museos eh, plantearos aquí que si vuestro eh, trabajo está en una de estas entidades y tenéis eh, la capacidad de contar eh, entradas, qué es lo que genera esa compra de entrada una vez que el público haya acudido a tu espacio con qué sale y cómo evoluciona y si hace que venga más gente gracias a, a, a que esta persona haya ido eh, se pueden analizar de manera eh, indirecta mediante la cantidad de estadísticas que nos dan las redes sociales estos tres eh, estas tres fotografías tienen en común que nos pueden dar datos cuantitativos a corto plazo eh, muy claros pero no dejan de ser eh, no, no dejan de ser eh, bueno pues un número lo que nos interesa es ver qué ha pasado después de que haya acudido determinada gente y qué les ha eh, generado en sus imaginarios, e insisto, si esto es lo que, lo que queremos medir. Eh, un indicador que se utiliza mucho en ejemplos como los vuestros es el de visibilidad. Y ahí todo el contenido, sobre todo digital, que generáis, online y offline, eh, es eh, trabajo vuestro, son herramientas vuestras, eh, se puede medir a corto plazo, podría entrar dentro del cajón eh, que hemos hablado de impacto cultural, pero lo interesante es tener radar encendido y saber esto, cómo les influye, eh, esta visibilidad, cómo influye a los públicos que, que os han, se han acercado a vuestro proyecto. Eh, nosotros hemos llegado también a tener convenios con las oficinas de turismo para saber eh, si eh, cuando estamos eh, eh, en eventos al aire libre, la gente que ha acudido a nuestro territorio ha pasado por la Oficina de Turismo para pedir información sobre este evento, o mejor dicho, nosotros les hemos propuesto que pregunten a la gente que va a la Oficina de Turismo si conocen este evento, este proyecto, y pasarnos todo, todos estos inputs para copiarlos a la, a la información final. Eh, eh, si estamos hablando de eventos al aire, al aire libre que no se pueden contar entradas, pues eh, podemos eh, medir mediante las canceladoras de metro eh, sabiendo cuándo es el evento, cuánta gente ha venido eh, ese día y hacer una estimación eh, gracias al transporte público de, de esa asistencia. Eh, lo mismo con los autobuses o con el transporte privado. Eh, con el parking nosotros hemos llegado eh, a medir mediante multas de, de OTA, que se llaman aquí en Euskadi, en Madrid de Hora, el, eh, bueno, el número de, de coches que habían sido multados en el momento determinado en el que estaba siendo en el que se estaba celebrando un evento, y así también de manera aproximada, pues saber cuánta gente había acudido por medio del transporte privado. Eh, cuando comentaba antes eh, que puedo medir el número de veces que bostezáis y que no puedo achacar solo al aburrimiento que yo genero mediante esta charla vuestro, la inducción a vuestro bostezo, aquí hay factores externos, podéis tener hijos pequeños e hijas que nos dejan dormir. O aquí nos pasa un poco lo mismo una vez y también es algo que tenéis que tener en cuenta que... Que medimos el número de multas que había habido, efectivamente, era mayor que el año anterior. Eh, siempre tenéis que tener un, una comparación respecto a otros años. Eh, y cuando achacamos eh, esto al éxito del proyecto, nos dijeron desde la policía que el radar del año pasado estaba estropeado y que este año no. Entonces, bueno, son... Eh, bueno, cosas, eh, factores exógenos que influyen y que, y que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en técnicas para, para medir el, el proyecto. ¿vale? Hemos contado incluso eh, la, los kilos, incluso toneladas de, de residuos sólidos generados durante la celebración de un evento, eh, haciéndonos amigos o intentando de las empresas de limpieza para que nos digan cuánto han recogido y cuánto han recogido respecto al año anterior en esas unas fechas que se ha celebrado un evento. ¿vale? Vale, vamos a ir a um, ejemplos en los que nosotros hemos eh, participado y os pueden servir de inspiración. Eh, he de insistir en que si antes no hemos tenido claro, eh, por mediación del encargo que nos han hecho, qué es lo que quieren evaluar y con qué objetivo o para qué, la toma de información eh, vuelve a entroncarse con con este aforismo de que un exceso de análisis conduce a la parálisis. Tenemos a ver si se quiere medir en términos eh, sociales, económicos, culturales y con qué objetivo. Si queremos eh, argumentarnos de datos para atraer partners, queremos hacer una justificación anual sobre el proyecto, bueno, el sentido de la evaluación va a ser eh, distinto. Eh, de ahí que haya escogido en la diapositiva que hemos visto antes esta parte de las bases de Europa Creativa sobre la, lo realista que tiene que ser eh, eh, el objeto de la mención del proyecto. Eh, como comentaba antes, con las entradas, si, si vuestro proyecto es, es un museo, eh, probablemente os interese algo más que vender entradas eh, y que acuda a la gente. Eh, esas entradas eh, son requisito indispensable contarlas para saber cuánta gente ha acudido en un momento determinado de tiempo. Si, por ejemplo, hay una exposición concreta que es lo que queréis evaluar para saber pues, en otras exposiciones cuánta gente ha acudido, cuántas ha acudido en estas, y cuántas acuden en posteriores para ver si hay algo eh, que contrasta. Y aquí, lo que os comentaba antes, eh, intentar eh, pensar... Eh, que si queréis analizar algo más que medir cuenta dependientemente de las entradas, si esto a la gente le genera una curiosidad determinada, pues bueno, hacen un seguimiento. ¿Qué pasa de ese número de entradas que hemos vendido? ¿En qué se deriva? En que acude más gente, en que esa gente llama a otra gente para que venga, en que esa otra gente a lo mejor se hace amigos de, de, del museo, gente que no conocía y lo empieza a conocer, que trae a sus familiares o que les genera una curiosidad. Y aquí volvemos a la parte de impactos más eh, sociales e intangibles, como digo, una curiosidad, una reflexión que antes no la tenían eh, internalizada. Eh, todo esto, si es algo si es eso lo que se quiere medir, eh, con el radar encendido y ahora lo veremos de manera más sistematizada, se puede hacer. Lo mismo con cualquier eh, espacio de artes eh, escénicas. Las butacas son fáciles de contar. El impacto económico que generan, lo mismo. Si nuestro reto es que estamos promoviendo eh, actividades escénicas que incitan a la reflexión, eh, pongámosle un nombre a ese indicador, aunque sea muy subjetivo, e intentemos alimentar de datos cuantitativos eh, cómo esa reflexión ha sido encendida gracias a nuestra actividad o en parte. Aquí también en el discurso eh, es eh, deseable que darle un carácter humilde, no decir que gracias a nuestra actividad hemos conseguido una ciudadanía más crítica, ayud hemos ayudado, o nos hemos aproximado, hemos aportado nuestro grado en área a que este tipo de cosas eh, sucedan. Entonces... Si vuestro proyecto tiene que ver con las artes escénicas o con, con cualquier otra actividad relacionada con los museos que, eh, que se puedan contar, butacas o tickets, pensad qué queréis medir después de eso. ¿vale? Eh, como comentaba antes, los eh, eventos al aire libre, las técnicas que nosotros hemos utilizado simplemente para cuantificar cuánta gente eh, acude cuando no hay una venta de entradas, y comprobar siempre, eh, pensando en el antes, en el durante y el después, si ha habido o estimamos que ha habido más gente. En este tipo de eventos musicales, eh, a nosotros al menos lo que nos han pedido siempre ha sido el impacto económico, porque bueno, más allá de, del turismo, más allá de la hostelería o de, eh, tipo de, de elementos de actividades como estas, no, no se genera un, un, un impacto más allá de, de bueno, cortoplacista, corto pero bueno, está ahí. Hemos medido políticas y programas culturales. Eh, y volvemos a, a lo de antes. Cuando vayáis a medir, siempre pensad en el costo de oportunidad, qué pasaría si no existierais vosotros y vosotras, pensad en el antes, en el durante y en el después. Eh, antes de empezar a medir, ya intentad pensar en una serie de indicadores para. Para saber qué es lo que sucede en el territorio, por ejemplo, eh, antes de que comiences con el proyecto, qué es lo que sucede después, eh, y, y poner el foco también en el durante. En todos los planes estratégicos no dejan de ser una, buena declara una declaración de buenas indicaciones, suelen en Estados cruzados de indicadores subjetivos. Bueno, ¿cómo los medimos? ¿Cómo medimos el empoderamiento del artista eh, eh, cuando le estamos facilitando recursos? Eh, pensemos en el eh, número de obras que representaba antes y el número de horas que representa después de que hayamos eh, promovido esta inversión económica, etc. ¿Vale? Eh, como digo, no dejan de ser intuiciones que tenéis eh, a las que les vamos a poner número y con esa horquilla temporal muy fijada para hacer la evaluación antes y después. Por eso el horizonte temporal y, el, y la medición en series temporales es la más, a nuestro juicio, robusta para hacer una evaluación. ¿Vale? La mayoría de vosotros y de vosotras también están en proyectos de mediación cultural, de educación artística, con públicos eh, eh, ubicados en colectivos eh, a veces en riesgo de exclusión, eh, o con colectivo joven o con colectivo infantil. Eh, aquí primaremos la calidad versus la cantidad. No nos interesa que venga mucha gente, sino la poca que, que haya venido, le hayamos cambiado la vida o hayamos ayudar, a, a ayudado a a cambiar la perspectiva de vida. Eh, nosotros hemos trabajado con niños y niñas o con personas eh, eh, con cuadros de autismo, eh, a los cuales es complicado eh, analizar qué les ha supuesto muchas veces un proyecto como este. Si pensamos en un indicador subjetivo como puede ser la, la autoestima o el incremento de la autoestima, eh, pensaremos en el antes y en el después. Preguntaremos a sus familiares a sus profesores de otras materias, a ver si han percibido algún cambio desde que están en este tipo de actividades, eh, disfrutando de este tipo de actividades de, de educación artística. Eh, nos hemos encontrado con indicadores tan subjetivos como calidad de vida. Eh, la cultura o nuestras actividades generan una mayor calidad de vida en un territorio. Eh, definamos también que es calidad de vida. Eh, tal como lo entendemos nosotros y esa definición eh, va a ser igual de válida que otras y a partir de ahí pensemos en qué datos pueden alimentar este indicador. Si os lo preguntara in situ, eh, probablemente o mucha gente eh, contesta con, en términos económicos, ¿no? el PIB per cápita, la tasa de matriculación de coches en territorio o incluso otros elementos como zonas verdes o eh, tasa de natalidad, tasa de sobremejecimiento... Eh, esta es una anécdota que encuentro siempre y la conté la primera vez que, que estuve con la Oficina Europa Creativa, pero me parece muy significativa de cómo eh, de, de, de la interpretación que se hace de la, de la evaluación y que no podemos dar nada por sentado. Y en este caso concreto, en el territorio, eh, después de peinar todos estos datos de corte económico y social que nos aproximaban uh, cuantitativamente a... Uh, uh, bueno, afirmar que había una mayor calidad de vida gracias a la cultura en este territorio, a un compañero mío se le ocurrió preguntar a una farmacia qué es lo que más se vendía. Esto, por ejemplo, no lo teníamos previsto, pero nos dimos cuenta que en sitios a priori tan recónditos como una farmacia puede haber información, puede haber indicadores o puede haber datos que nos orienten sobre, la, eh, sobre indicadores como estos, sobre calidad de, vida, calidad de vida u otros. Nos dijeron que en primer lugar lo que más se vendía, o factura eran cremas de belleza luego antidepresivos y en tercer lugar viagra eh, todo esto también nos hizo eh, interpretar eh, todos estos datos de manera distinta porque a priori tomar antidepresivos no es un indicador de calidad de vida pero después de tomarlos pues a lo mejor sí y eh, en esto que os comentaba antes de que es tan importante saber eh, contarlo como evaluarlo eh, transitar del dato al relato, que es lo que estamos haciendo nosotros, pues fue cambiando. Entonces, eh, cuando evaluéis y tengáis un panel de datos, también os aconsejo que no caigáis en lo meramente descriptivo. Aquí hay muchos factores externos, subjetivos, que, que merecen ser eh, contados para darle más coherencia a vuestro, a vuestro relato. ¿vale? Eh, yendo a la parte más eh, sistematizada, yo os propongo que... Empecéis a, a pensar en una tabla y en la primera columna definéis qué y para qué queréis medir. Tomaros el tiempo que necesitéis. Eh, lo más difícil es hacerlo fácil. O sea, al final no deja de ser eh, casi, iba a decir, de genios eh, hacer sencillo lo difícil. Bueno, pues intent intentemos aproximarnos a estas dos preguntas con... Con, esta parte, con estas vías metodológicas que hemos visto antes para, para eso, para definir ese qué y para qué. Eh, y repito, poneros eh, en, en la piel de ese evaluador o evaluadora que no os conoce de nada, que tiene muchas convocatorias que analizar, que tiene poco tiempo y que a la primera eh, le tiene que entrar por los ojos y tiene que entender bien. Eh, ¿Cuál es el objeto de vuestro proyecto? Si no, no va a seguir leyendo. En el segundo párrafo les podemos contar nuestra vida. Pero en el primero es imprescindible eh, acotarlo y que quede bien claro. Eh, pensad en indicadores. Eh, como comentaba antes, en términos no os cortéis, en términos objetivos. intentad no ser muy poéticos en esto, que es fácil caer en la, en la poética, pero pensad en cuatro o cinco indicadores eh, que creáis que vuestro proyecto eh, bueno, genera eh, genera un efecto alineado con, con estas piezas de información con los indicadores eh, y ya a posteriori hacer el ejercicio de qué datos a corto plazo cuantitativos dependen de mí y pueden empezar a alimentar este indicador básicamente lo que nosotros comentamos como hablamos de, de impacto cultural ¿Puede ser el número de contenidos digitales que lancemos? Vale, estupendo. Eso depende de nosotros. Es un dato que vemos medio a corto plazo. Eh, pensad en dos datos. ¿Y qué pasa a medio plazo? Ya no depende de nosotros ni de nosotras lo que, lo que genera ese contenido digital. Eh, puede llegar a más gente, a menos gente. Eh, y esa gente que ha acudido puede llamar a otra gente o puede hablarle del proyecto a otra gente. Entonces, bueno, todos estos efectos... Como digo, eh, que ya no están condicionados por nuestra actividad pura y dura, pero sí son causa, tenemos que tener el radar encendido para, para intentar capturarlos. Datos a largo plazo, pensad en, en, en aquellos intangibles de lo que estábamos hablando. Eh, si queréis medir los nuevos imaginarios que genera vuestro proyecto o la incidencia social o la incidencia ciudadana o incluso la incidencia política, no vamos a caer en el error de, de, de decir que vamos a tener un 7 de incidencia política porque... No lo vamos a tener nunca, pero sí unos datos previos que se aproximen a que efectivamente eh, este indicador se está cumpliendo y que es gracias o en parte gracias a nuestro proyecto. Y vuelvo a lo de antes, porque antes no existía nuestro proyecto. Preguntaros para qué? Eh, para qué queréis eh, analizar este indicador? Es interesante? Qué sentido tiene para para vuestro proyecto? Está alineado? Eh, no? pensar en fuentes primarias, que son los datos que vosotros vais a crear. Esto le da un mogollón de valor a, a, al trabajo que estáis haciendo. Nosotros, eh, asesorando todos los proyectos, pues hemos llegado a mmm, diseñar casi de manera indirecta y sin querer observatorios. Observatorios sobre eh, el, el autismo en, en España y, su, eh, efecto, y su, sus efectos eh, gracias a la educación artística. Es decir, vais a conseguir datos que nadie tiene y que pueden ser muy válidos para otras organizaciones, pero sobre todo para vosotros. Pensad también en fuentes secundarias y a lo mejor desde el Eurostat o desde el INE o desde alguna web de este tipo puede haber eh, bueno, pues eso, información que os sea relevante para nuestro proyecto. Hay un montón de observatorios sociales, demográficos que sirven para contextualizar el territorio eh, para el, eh, el perfil de gente en el que os ubicáis vuestro proyecto, por ejemplo, en barrios o en, o en comarcas. O, eh, es muy, son eh, trabajos muy, muy interesantes para ser aprovechados. Pensad en técnicas, en aquellas que os sirvan para medir de manera directa o indirecta el, eh, este indicador que habéis diseñado. Eh, son baratas. Eh, son fáciles de hacer y no, no, no hace falta mucho más, eh, no hacen falta, no sé, tener en la cabeza técnicas mucho más eh, sofisticadas para hacer una medición eh, que las que yo os he propuesto. Eh, pensad en la viabilidad y la pregunta es, ¿esto lo puedo hacer por mi cuenta? ¿No lo puedo hacer? Eh, depende de terceros, si es así, pues a lo mejor le tengo que dar una vuelta. Pensad en el momento de recogida, si estamos hablando de indicadores como... Eh, por ejemplo comunidad o red y estamos hablando de contenido digital tenemos que esperar un poco de tiempo para ver si ese contenido digital ha surgido efecto. Si estamos hablando de satisfacción pues a lo mejor en el momento de que se haya celebrado un evento podemos eh, recoger una serie de, de inputs que, que nos digan que este indicador llamado emoción pues está siendo satisfecho o materializado. ¿vale? Y luego también os recomiendo que pongáis a alguien como responsable en toda esta sistematización. Que, que si no, bueno, conozco cómo es la gestión cultural y es muy difícil estar eh, a todo. Entonces, si alguien se puede dedicar a esto, eh, pues, estupendo. Vale, eh, os pongo un, un ejemplo así genérico o lo he anonimizado de proyectos en los que hemos trabajado y que tiene que ver con, con todo esto que hemos hablado y que lo intenta aterrizar, ¿vale? Vale definimos con la persona con las personas que nos habían encargado este trabajo qué queremos medir y para qué lo quieren hacer. Esta definición de marco teórico no os va a servir a vosotros, porque el proyecto es distinto y porque lo hemos generalizado, pero los miembros con los que lo fuimos diseñando eran iguales con las preguntas que os hemos, que, que hemos eh, enseñado antes, eh, para que tanto eh, nosotros como la persona que, las personas que nos hicieron el encargo eh, tengan claro eh, el objeto de la medición. Definimos también eh, cuatro indicadores que nos llamamos difusión y conocimiento, participación, aplicación y transversal. Todo, como veis, tiene una escala. Hablamos de difusión y conocimiento. Esta difusión y conocimiento genera una participación. Eh, esta participación genera eh, que los aprendizajes se vayan aplicando. Y en tercer lugar, un eh, eje transversal, donde fuimos eh, analizando los perfiles eh, ya dijo sociodemográficos, como os he comentado antes, o todos aquellos que no entran en los anteriores. Eh, como veréis, eh, hay una serie de subindicadores eh, asociados a cada indicador. Difusión y conocimiento le dividimos entre medios offline y medios propios. Participación entre asistencia e implicación. Aplicación entre concienciación y transversal con perfil. No dejan de ser, eh, a excepción de medios online y medios propios o asistencia incluso, otra vez declaraciones de buenas intenciones, no hay nada hasta aquí que empiece a tangibilizar los indicadores. Ya cuando pensamos en los datos, eh, que podemos coger a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, si cuantificamos este indicador o nos acercamos a cuantificarlo. ¿vale? Si a corto plazo, en medios online, eh, analizamos el número de apariciones de empresas escritas, podemos ver a lo largo del tiempo cómo se aumenta la visibilidad de la estrategia del proyecto. Si podemos analizar el número en participación, en el número de ciudadanía común que asiste a las actividades del proyecto, a largo plazo podemos ver eh, eh, si ha habido un incremento o no. O sea, eh, como podéis ver, eh, siguiendo la misma dinámica en todos, es bastante sencillo. Solo intentamos ver el antes y el después, con evidencias eh, basadas en la observación. Y en algunas partes de la tabla veis que hay unas aspas rojas. Esto significa que la tabla no tiene por qué ser armónica. Veréis que hay datos que no se pueden coger a corto plazo, otros tampoco se podrán coger a medio, otros a largo. Eh, no pasa nada. Eh, ya veréis eh, cómo os va pidiendo, iba a decir el cuerpo, eh, cuándo ir eh, eh, tomando esta información. ¿vale? Como comentaba antes, pensad en... Eh, Contestaros a vosotros y a vosotras mismas para qué queréis coger este indicador y rellenarlo en cada uno de ellos, hacer esta reflexión. Esto le va a dar más coherencia al relato y os va a servir para entender vosotros y vosotras mismas mejor el proyecto. ¿vale? Pensad un, un, un, un, ay, con quién podéis, eh, o sea, cómo podéis eh, alimentar estos datos eh, con información primaria, si hay fuentes secundarias eh, como el Instituto Nacional de Estadística que ya tienen esta, esta información para aprovecharla, pensad en técnicas. Nosotros hacemos mucho esto de café y galletas, cada X tiempo reunimos a, a un grupo de gente y les hacemos unas preguntas para ver si ha variado algo lo que tenían en la cabeza antes de comenzar con este proyecto y después. Pensad en si, es, eh, si la viabilidad es alta, media... Eh, y luego el momento de recogida. Lo que os decía, hay cosas que se pueden medir más a corto plazo porque así lo requiere el, el proyecto. Vuelvo otra vez a la satisfacción, la emoción, si os interesa medir este proyecto. Y estos, en cambio, tardan más en fraguarse. Y necesitáis un poco de paciencia eh, eh, para analizarlos y, y para materializarlos. ¿vale? Y luego un responsable. Eh, esto os lo dejo aquí eh, puesto para... Como terminología para eh, darle, bueno, para ir construyendo un texto que, que cada ítem tenga una, una definición y que se refleje por qué está ahí, eh, que no es eh, gratuito, que es el marco teórico, que son los indicadores, que son los datos a corto plazo, medio plazo, a largo, para qué. Eh, que son las fuentes primarias y las secundarias, aquí insisto, eh, en las fuentes primarias, si conseguís generar vuestros propios datos, estáis eh, dándole mucho valor a, a la metodología de evaluación y es algo eh, que creo que, que la evaluación de Europa Creativa y otras eh, valoran mucho, muy positivamente, porque vai, vais a servir de guía para, para otros proyectos venideros, para los que vengan detrás, como una referencia eh, en la que podéis extrapolar vuestra metodología y hacerlo mucho más fácil a, a siguientes. Eh, las técnicas, eh, yo os he propuesto algunas, hay más, aquí también nosotros hemos intentado hacer ejercicios de creatividad y ver eh, cómo podemos conseguir datos y con el ejemplo de la farmacia lo que quería decir es que hasta eh, en cualquier rincón hay, hay información eh, susceptible de ser analizada. Eh, pero volviendo a, a, a acotar lo que queréis medir y no volviéndonos eh, locos. Eh, si es viable y, lo que os decía, un responsable. ¿Vale? Eh, para terminar, yo os, eh, creo que la intuición es más poderosa que el dato, es lo que vais a hacer, ponerle números a vuestras intuiciones, porque conocéis mejor que nadie el proyecto, aún así una mirada externa eh, es muy importante porque está menos contaminada y en la dinámica que os proponía antes de hacer una serie de preguntas que creemos que aportamos a la ciudadanía que no nos conoce, que, eh, tener una mirada externa de alguien relacionado con el proyecto de manera indirecta porque da mucha puede dar mucha más información que la que vosotros tenéis. Eh, un exceso de análisis conduce a la parálisis, lo que os decía, acotarlo en, en territorio, en escala eh, temporal, en objetivo de público… Todo esto que quede muy claro y llevarlo a ese marco teórico que os comentaba, a las tres o cuatro líneas del inicio de la convocatoria. En ese key para qué. vais a ponerle números a las intuiciones, lo que comentaba antes, eh, que no os entrega ansiedad con, la, con, el, con ese cómo que vamos a hablar antes, eh, que los datos nos dejen ver el bosque. Eh, si tenéis esto bien claro, ese key para qué, los datos ya veréis. Eh, y construís una tabla como la que yo os he propuesto, ya veréis que van viniendo solo, solos, tenéis que tener el radar un poco encendido. Y por fin, eh, muy, eh, de manera muy enfática, diría que, que os aconsejo que enfoquéis, acoptéis y prioricéis. Eh, en resumen, eh, esta metodología eh, la proponemos nosotros desde Cultumetría. Hay más, eh, hay un montón de papers. En los cuales nosotros nos hemos inspirado, pero eh, vosotros y vosotras también lo podéis hacer. Eh, no es la mejor metodología del mundo, tampoco es la peor, pero sí creemos que sirve para simplificar eh, la evaluación de proyectos más o menos pequeños con un cariz social y que, y que son inéditos o que no tienen un histórico con lo que compararse. Si no habéis empezado o no tenéis datos o no habéis medido, siempre es un buen momento para empezar. Y coger datos porque sí, sin un sin objetivo y sin un de acción, pues sí, creo que puede conducir más a, al caos que a, que, a, que a otra cosa. Entonces, eh, prototipar y ver lo que sale bien y lo que no, se va variando. Y en convocatorias como estas creo que es muy importante dejar claro que cuando eh, estáis evaluando y terminéis de evaluar, nunca vais a conseguir llegar a, a completar una, una evaluación entera Necesitaréis seguir disponiendo de recursos o seguir pidiendo recursos para seguir evaluando porque eh, hay elementos que no se van a cumplir eh, o, que, o que hay que seguir observando y que van variando en función de, de, de los cambios de nuestra sociedad, eh, etc. Eh, muchas gracias, no sé si me he pasado de tiempo y si tenéis alguna pregunta, pues creo que me queda voz todavía para contestaros. Gracias Álvaro, ha sido perfecto de tiempo, lo has, lo has clavado, así que damos paso ahora al turno de, de preguntas, de momento aquí en, en ese apartado no vemos ninguna por, por escrito, pero podéis, podéis levantar la mano también o, o podéis plantearlas por este, por este canal de preguntas y respuestas, os animamos a hacer vuestras consultas y aprovechar que tenemos aquí Álvaro. Mi objetivo suele ser ese bombardear a la gente con mucha información para dejarles paralizados y así... Eh, creo que lo he explicado todo bien. Pero bueno, que he puesto ahí mi mail y que y que si ahí tenéis alguna duda, pues... A mí me pasa, ¿eh? cuando doy clases también y digo alguna pregunta nadie dice nada, pero cuando acabo la clase se me acercan a preguntarme cosas. Entonces entiendo esa parte quizá de timidez. Pero una aclaración, Aldaro, una pequeña aclaración respecto al, a la encuesta que mandaste y te decías sí. que había visto solo una respuesta, ha habido muchísimos eh, comentarios en el chat diciendo que no lo habían visto, o sea, que no se habían dado cuenta que era un link que estaba dentro del, del uh, boletín de inscripción, ¿eh? entonces bueno, nos ha sugerido que la próxima vez lo enfaticemos de alguna manera, pero es para aclarar que no ha habido indiferencia, sino que ha habido confusión, ha habido malentendido, porque la mayoría lo querían saber y lo habían si sabido antemano. Lo hubieran rellenado, así que para tu... Tenemos vale. la forma de este Carlos, una pena, porque también lo recordamos en sí. redes sociales, en el programa de la jornada, bueno, en la web, pero bueno, no, de todo se aprende. Todo no pasa nada, si sí, sí, el link está ahí, eh, yo os lo aconsejo, eh, que lo hagáis como un ejercicio de autorreflexión y que y que bueno que incluso lo podéis casi eh, utilizar para la propia convocatoria, para algún anexo o así... Eh, en el sentido de, aunque suene un poco pedante esto que voy a decir, estimular vuestra creatividad en esto del diseño de, de indicadores, ¿no? de, es, lo más importante es hacernos las preguntas adecuadas. Eh, algunas nos llevan a otras preguntas, pero eh, bueno, eh, en estas reflexiones nos conocemos mejor a nosotros mismos y conocemos mejor cómo eh, trasladar al papel un proyecto de evaluación como este. Y, y bueno, eh, ya digo, ahí queda y os lo aconsejo que lo, que lo rellenéis. De hecho, sí que nos han dado alguna pregunta, pero por el, por el chat ah. eh, te preguntan, ¿cómo mides una red, su creación? Vale, eh, una red tiene muchas eh, aristas, a mí me parece que es un término muy interesante... Eh, para bautizarlo como indicador eh, y tiene muchas aristas porque podemos pensar en comunidades online y offline o donde convergen ambas dos y, y, aquí, y aquí subrayo lo de qué depende de vosotros y de vosotras para empezar a crear esa red. Eh, ¿Sois vosotras quienes la, lo impulsáis? Bueno, pues ese indicador cualitativo llamado red empezar a, a, a alimentarlo. Eh, el número de personas a las que os dirigís para que formen parte de esa red. Vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay eh, un incremento en esa red en base a las acciones que realizáis o no? Y para contestar a esas preguntas, basaros en estas técnicas de mmm, bueno, cómo lo habéis conocido, ¿Eh, quién os ha hablado, habéis eh, utilizado nuestra comunicación u otra. Ya, de manera bastante sencilla, de todos los contenidos que, cree, que que vayáis generando, pensad qué es lo que sucede luego, todas las aristas que se vayan eh, generando. Eh, a mí me parece el, el indicador más eh, más sencillo a priori de medir, pero sí que es verdad que puede derivarse en, en, en, bueno, en las comunidades ya se saben que qué derivan ¿no? y hay veces que incluso puede ser más interesante ver que esta comunidad que hemos creado cuando nosotros ya no estemos impulsándola tutorizándola, sí funciona de manera autónoma pero bueno, esto da también para eh, otro webinar casi casi tenemos otra Dice, hola Álvaro ¿Tú utilizarías esta metodología para un proyecto de turismo cultural sostenible? ¿Algo nuevo como convocatoria? Eh, sí, eh, de hecho como comentaba antes, la mayoría de los encargos que nos hacen tienen que ver con la economía y el turismo está, forma parte de eso, entonces eh, el turismo cultural dependiendo que definamos como turismo cultural eh, lo hemos llegado a a trabajar desde las oficinas de turismo. Eh, hay un certamen en el que colaboro en Tudela, que es un festival de cine y que se quiere posicionar, gracias al turismo cultural, como un lugar eh, de reclamo cinematográfico y, y la gente acude a, a ver los paisajes. Eh, entonces pensamos en, las, en el contenido que genera, en las actividades que generan para darle notoriedad y si viene turismo o sea, es así de sencillo. Al final no deja de ser pensar antes de esas actividades había turismo y de qué tipo y después eh, hacernos la misma pregunta. Entonces, sí, sin duda, yo lo, lo utilizaría para, para el turismo cultural. Vale, sí, eh, aquí amplía la, eh, la persona que te hacía esta pregunta. Eh, Juan, gracias, Álvaro, por tu exposición. Decirte que no he bostezado. Eh, con turismo cultural, se patrimonio material. Artesanía, patrimonio natural. Vale. Eh, sí, eh, yo lo único que os aconsejo en que, en que es aconsejable y es medible. Otra cosa es que sea eh, deseable, pero si lo queréis medir, haceros esta, estas preguntas de... ¿Qué y para qué quieres medir? Si es solo cuantitativo, es bastante sencillo, ¿no? O sea, eh, sistematizar recogidas de puntos de información de turismo gracias a, a, bueno, a, sí, a la visibilidad que le dais ¿no? a este elemento de patrimonio material. Tenemos otra, también te preguntan, ¿qué sugerencias harías para autoevaluarse en la selección de indicadores durante la redacción del proyecto? Pues claro, esto depende, de, depende del proyecto. Eh, si está más orientado, por lo que he visto, en comuna a la mediación cultural o a la incidencia ciudadana, eh, tendríamos que ver el... Pues bueno, el objeto de este proyecto, o sea, que defináis vosotras bien que, cuál es este proyecto y que, y que, no, que no diseñéis más de cuatro o, cinco, cuatro, cuatro o cinco indicadores. Y basaros un poco, o por lo menos el consejo que estoy, en la, en la tabla que he enseñado antes de cómo cada indicador eh, hace que surja otro. ¿no? De la comunicación y difusión hay una participación, de la participación hay una aplicación y de la aplicación pues hay un impacto. Entonces... Eh, habría que verlos eh, habría, habría que leer bien cuál es el objeto del proyecto y así a priori pues bueno es lo que se me ocurre más genérico Vale, creo que no tenemos ninguna más os recuerdo que podéis levantar la mano si queréis hacer alguna de ah sí, preguntan ahora um, Iñaki pregunta ¿recomendarías incluir un WordPackage package específico sobre este tema? o sea, sobre Desarrollo de indicadores. Espera, que busco López. Es... Un poquito, este, Álvaro, eh, era algo que iba a, iba a comentar, si os dais cuenta en el, en el formulario, en la parte de los paquetes de trabajo, que sabéis que hay uno obligatorio, luego los demás los vais vosotros definiendo a medida de las necesidades que tenga el proyecto. En los, en los proyectos grandes, eh, recomendaban que se hiciera en cada paquete de trabajo, se, se especificaran los, los indicadores. ¿Eh? O sea que luego, en los pequeños y los medianos no, pero en los grandes sí Y de hecho nosotros lo solemos recomendar, es decir, que el tema de los indicadores ya va incluido ¿eh? en la mayoría de los paquetes de trabajo O sea que, si luego queréis poner uno aparte, eso ya que responda Álvaro Pero era algo que había que reflejar en cada en cada working package Y, y si puedo añadir algo ahí, también el, hay un work package que es para la gestión del proyecto eh, donde tú tienes que explicar también qué, qué metodología vas a utilizar para, hacer, para la monitorización y el seguimiento de, de las actividades y de sus resultados. O sea que ahí especialmente eh, de, de, deberían figurar actividades destinadas a esto incluso con entregables concretos. ¿no? Vale, creo que tenemos una mano levantada. Iñaki, si le podemos dar paso, eh, David, a, a la pregunta. Adelante, por favor. Iñaki. No, no, era la misma pregunta. Ah, era esta misma, vale. Había, había, había eh, levantado la mano a la vez que había escrito porque, para que Pues acaso, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, porque eran precisamente esas dos eh, opciones que veía, ¿no? Meterla en el working package eh, eh, específico o incluirla en cada uno de ellos, un elemento, de una manera como transversal. Así que gracias. Sí, porque yo recuerdo eh, Carolina... Eh, eh, que había eh, incluso una denominación específica en inglés yo me acuerdo de, de revisar proyectos, a lo mejor Laura si estuviera por aquí, Laura Bartolomé que, que estuvo el otro día con nosotros también como caso práctico, yo recuerdo leer su proyecto y en cada parte de trabajo se especificaba qué indicadores iban a, a utilizar incluso con una denominación, no me vienen a la cabeza las siglas, no sé si tú te acuerdas ¿Te refieres a los KPIs? Exactamente Sí, los indicadores, los indicadores claves de, de, de rendimiento. Sí. Pero bueno, yo creo a ver, que dice Álvaro también, pero eh, o sea, yo creo que es, hay toda una serie de indicadores que forman parte de esa metodología de gestión de proyecto que incluye el funcionamiento diario y, y, y también la, el seguimiento de la evolución eh, final. Eh, pero bueno, luego hay otro tipo de indicadores que se pueden crear en, eh, en otros paquetes de, de, de, de trabajo, ¿no? También, bueno, y luego importantísimo cuando evalúas el impacto. Uh -huh. A ver, tenemos otra pregunta. ¿En los, proyectos, en los proyectos a gran escala, en cada work package, claro... También piden milestones e eh, hitos, y ahí podrían ir los indicadores. Sí, bueno, los, los milestones eh, sí son hitos concretos del de, de proyecto, que es verdad que cuando tiene larga duración como gran escala, pues es más probable que, que, que existan o que sea útil plantearlos, aunque no es, eh, no es obligatorio. Y, y sí, me parece una buena sugerencia. Gracias, eh, María. Y quizá también se pueden, eh, se pueden plantear, no sé. Si quieres añadir algo más, Álvaro. Eh, no, bueno, aquí los requisitos, el, el esquema que vosotros o desde Europa se plantea, no eh, no, tengo, bueno, no puedo aportar mucho más, no tengo tantos poderes, pero sí que, eh, que, que son abiertos, o sea, que yo creo que, que podéis proponer, eh, bueno, que podéis proponer vosotros eh, cómo plantear los indicadores, no hay nada que no sé, no hay cuadrículas que os digan que poner esto aquí o allá. O sea, que, que aunque sea interpretable, eh, yo creo que se puede agradecer también que hagáis este esfuerzo de... bueno Yo creo que esto va aquí y, y bueno, que no deja de ser algo enriquecedor, como decía Augusto, para todos, no ir aprendiendo entre todos. Entre sí, por claro, perdón. porque es, es verdad que en el formulario hay unos que te piden más explícitamente o obligatoriamente esperan que respondas a eso. Pues como decíamos, en la parte previa del marco de desarrollo, el, el análisis de necesidades, y en el project management, pero luego eh, como decía Álvaro, todo lo que puedas aportar a posteriori y que bueno, que bueno, dé más datos sobre el proyecto para que se den cuenta los evaluadores, que sepas de qué estás hablando ¿no? y que tienes un plan y una manera de, de evaluarlo. no eh, Tenemos otra pregunta. Eh, ¿La tabla que utilicemos es para nosotros mismos para que nos ayude a redactar o para incluir en la solicitud? Me, me imagino que se refiere a la tabla hasta que, has, que has mostrado tú con ejemplos. ¿no? En la... En la solicitud yo creo que no tiene ese, ese formato. O sea, yo creo que todas las ideas, sugerencias eh, y claves y herramientas que os está dando Álvaro son más como un ejercicio previo que tenéis que hacer para luego volcar eh, en el formulario. Pero en el formulario, claro, ya tiene una estructura concreta con unos epígrafes según las distintas fases del, eh, de, del proyecto, con lo cual, a ver, algunos sí se, se pueden incluir directamente. Eh, pero luego hay que adaptarlo a ese hacer ese ejercicio previo y luego adaptarlo a, al formulario. Preguntan a qué se refiere como lugar de reclamo cinematográfico. El ejemplo que he puesto antes. Sí, debe ser, pero ahora no lo recuerdo. ¿Cuál sí, es? no, lo que comentaba antes, hablando de turismo cultural, eh, ah. en el qué y para qué eh, eh, este sitio se había puesto, o sea, había enfocado la medición era eh, convertirse en reclamo cinematográfico, es decir, que la gente, las productoras eh, lo fichen para, para empezar a rodar y que utilicen ese territorio como escaparate cinematográfico. Entonces ahí nuestro, nuestro propósito de la medición era simplemente eso, ¿no? si gracias a, al reclamo que realizaban más productoras lo conocían, más se acercaban y más rodajes eh, se ponían en marcha, es algo tan sencillo como eso. Ay, añadir también que además de la, de la bibliografía tan interesante que, que, no, que nos ha sugerido Álvaro y que colgaremos en, en la web, también eh, incluiremos algunas otras publicaciones que desde la oficina bueno, nos parecen interesantes, incluso hay algún proyecto... Eh, sobre todo, quizás esto se ha trabajado más, eh, fijaos, desde, desde los programas de I+.D., donde hay más participación de universidades, eh, eh, trabajos de investigación, pues, me acuerdo ahora del proyecto, eh, proyecto Sofía de, eh, con Interas que también propone eh, toda una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos en función de diferentes áreas, bueno, pues eh, eso os lo, os lo incluiremos también, que creo que puede ser muy bastante inspirador y, y útil. Eh, ah, una cosa que nos, nos, nos sugiere aquí, gracias nuestra, nuestra compañera Ángela, no olvidar también eh, el, trabajar con datos desagregados eh, por sexo, eh, que es algo bueno, muy recomendable y que a veces se, se nos olvida, es verdad que además hay una serie de temas transversales que tiene que estar presente en, en cualquier tipo de propuesta independientemente del contenido central que tú vayas a abordar. Eh, uno es el tema de la sostenibilidad eh, medioambiental, el tema de la inclusión y la diversidad y, por supuesto, está la perspectiva de género. ¿no? Y eso es verdad que es, es otro elemento que, que hay que tener en cuenta y no solo, no solo con datos. Eh, eh, cuantitativos, pero bueno, eh, en general, ¿no? Eh, tener en cuenta su rol, su representación y, y bueno, cómo facilitar su, su acceso también en, en función de necesidades, etcétera. No sé si ahí quieres añadir algo, Álvaro. No, no, eh, que aparte de que sea prioritario en muchas convocatorias, eh, bueno, yo la parte medioambiental ya la he dicho, no me he detenido porque no. No la controlo, no la controlo mucho, la controlo bastante menos que de lo que hemos hablado. Eh, pero que esta, esta parte transversal que yo la he metido ahí eh, y la puedes meter en, uno, en un objetivo específico, perfil sociodemográfico, es muy sencilla de analizar y es muy enriquecedora. Entonces, el, ayuda mucho a, a darle un relato final a, y sorprende a también en ocasiones pues, a gente a la que creíais que ibais a llegar y no habéis llegado y al revés. ¿no? Entonces, nosotros solemos hacer por procedencia. Eh, geográfica por eh, género y por edad. Y alguna cosa más así puntual, pero, pero bueno, como los elementos sociodemográficos para medir. También recuerda nuestra compañera Isabel Pérez, que, que está tras dando apoyo técnico y gestionando el, el chat, y también ha, ha colgado información interesante sobre otras sesiones anteriores entradas en estas prioridades transversales que también nos pueden dar datos interesantes. Pues una era sobre temas de igualdad de género y otra que, que hicimos sobre el Green Deal, sobre el Pacto Verde Europeo y temas de, de sostenibilidad, que también apuntaba herramientas muy, muy interesantes que, que se pueden eh, aprovechar aquí. Así que, bueno, no sé si nos queda alguna más. Venga, tenemos dos minutos por si alguien más se anima a hacer alguna otra consulta. Yo... No, no, no era una consulta. Yo rescataría de todo lo que ha dicho. Hay cosas que, que, que me parecen muy, muy relevantes y que inciden un poco también en la tarea ya propiamente nuestra del DES. ¿no? Una, lo de que hay que tenerlos en cuenta, los marcadores, desde el inicio. No es algo que es, una vez que habéis terminado el proyecto lo ponéis como la cereza eh, al final del, del pastel, Segundo, el tema de la humildad, que por esa es un concepto casi moral, pero me parece que, que, que es muy muy que hay que tenerlo en cuenta, no, no, no, dar esa impresión de prepotencia, sino que bueno, que viene vinculada a la intuición, que también me parece que, que, que, que vosotros, los potenciales solicitantes, conocéis mejor que nadie cuáles son las eh, marcadores que podéis incluir y no podéis incluir por esa intuición, porque conocéis el contenido de vuestra de vuestra propuesta, no verlo como algo al margen, sino que esté integrado en el contenido. Eh, cuando alguien decía lo de la la o la, la rejilla esta, pero esa rejilla, lógicamente, que esté integrada en el contenido, es decir, que forme parte de toda la literatura y de toda la retórica que luego estáis implementando del proyecto. No es una estructura ajena, sino una estructura que esté integrada en, en, en, el, propio, en el propio contenido. Y luego algo que insistimos aquí es la esa ciudad. Y es que os pongáis en el papel del evaluador, es decir, que el evaluador efectivamente va a hacer propuestas de todo tipo de perfiles y, bueno, pues ese, esa falta de humildad, o esa pretensión o esa, eh, digamos, esa, esa extra cualificación ¿eh? puede perjudicar la, la, la evaluación. o sea que, y, que, ah, que ¿no? Sí, no, Augusto, en el papel del evaluador y yo diría también de nuestras madres, de a qué te dedicas, o sea, pues bueno, si se lo consigo explicar bien, eh, se eh, si consigue entender bien, hemos bueno lo hemos divulgado bien. Nosotros también salimos a recomendar eso, dar el, el, el proyecto a alguien que no sea experto en la materia, para ver si nos claro, entiende, ¿no? hacer todo claro. Alguien claro, que ha claro. pasado un texto y que no es un especialista en el, claro. en el sector de referencia y que no entiendo nada. Súper importante. Claro, claro. perdonar una Vamos última consulta que nos entra, que además creo que es muy, que, que puede ser muy interesante para todos. Nos pregunta Ángela, nuestra compañera, a la hora de recoger información sociodemográfica, Álvaro, ¿cómo recogerías datos sobre discapacidad, teniendo en cuenta que es un tema tan, tan fundamental? ¿no? En... Eh, bueno, hay datos que, que, que surgen por medio de la observación. O sea, tampoco hace falta hacer muchas preguntas a veces, eh, porque ya conocemos de antemano lo que nos van a decir. Sobre, depende de qué colectivo nos dejamos, habrá que hacer con más o menos tacto pero aquí lo interesante es ver no cuánta cuánta gente este colectivo eh, tiene discapacidad puede ser de una manera más severa u otra sino en función del proyecto pues si han continuado a lo largo del proyecto si se han mostrado más seguros y seguras de sí mismas respecto al perfil socio demográfico si no les podemos preguntar a ellos y a ellas directamente eh, por alguna barrera física o psíquica bueno, pues aprovechemos pues aprovechamos ese ecosistema ¿no? de la gente que le cuida y y utilizarles como vías de información, o ¿no? que ha sonado esto un poco así instrumental, pero bueno, eh, nosotros también cuando hemos estado con niños y niñas, pues te tienes que poner en su piel y hacerles unas preguntas que te indiquen que, que están estando más seguras de sí mismas y tal. ¿no? Pues, bueno, aquí depende de, de cada proyecto, pero, pero hay que comerse un poco la cabeza en función de, de, lo, de, de, de, de a quien tengamos delante para preguntar. Y en ese sentido que llevamos justitos de tiempo, pero creo que hay un dato muy interesante que además es algo que investigó nuestra, nuestra compañera Isabel, no sé si, hay, eh, si puedes ahora comentarlo brevemente o no sé cómo te pillo. Eh, pero precisamente a nosotros mismos nos interesaba a la hora de recabar la información sobre nuestros participantes y, eh, y sus necesidades. Sabemos que no solo los datos desagregados por sexo, también queremos llegar a aquellas personas con capacidad que puedan nece tener necesidades es eh, especiales, eh, específicas. ¿no? Eh, y una cosa, no, no sé si te pillo bien, Isa, bueno, lo comento, pero ¿estás ahí? Sí, quieres sí, comentarlo estoy. tú, que eres la que lo. Bueno, nosotros mismos, como dice Carolina, dentro de nuestras actividades como esta de hoy, eh, nos interesaría contar con esa información, porque lo que queremos eh, corroborar es ver si estamos llegando a, a personas con ese tipo de con discapacidad de algún tipo. Y, y, claro, hacer frente también a esas necesidades. Para nosotros es importante, tanto a nivel de oficina como también lo va a ser en vuestros proyectos, saber si estáis llegando a, a ese tipo de colectivos, porque, como sabéis, una de las prioridades transversales es esa inclusión ¿no? y atender esa diversidad. Y por eso de ahí también la pregunta de nuestra compañera Ángela, porque nosotros mismos nos, nos ayuda mucho. ¿no? Eh, hemos hecho esa consulta a CERVI al, al Comité eh, Estatal de Personas con Discapacidad, nos han dado algunas pautas, pero bueno, eh, tenemos que retomar el contacto para ver si efectivamente cómo vamos a poder recopilar esa información, por ejemplo, los formularios, ¿no? para saber, conocer ese público con discapacidad que está teniendo nuestras actividades y si realmente estamos llegando a ellos, de qué manera, etcétera. No sé si Carolina quiere añadir okay. algo más. Nada, no, y una cosa que tú misma nos apuntabas en las conclusiones después de hablar con expertos, que no basta solo, y también lo que decía Álvaro, no basta solo con eh, tener datos cuantitativos, sino ir más allá. Eh, eh, solo el dato de, de preguntar cuántas personas vamos a tener aquí en esta actividad con discapacidad. Eh, pues bueno, hay que ver eh, para, para, para, por qué lo estás preguntando y realmente ir más allá. Si, re, si realmente te importan, entonces lo que les tienes que preguntar es más bien qué necesidades específicas pueden tener eh, eh, que tú tengas que estar, tenerlo en cuenta a la hora de, de ofrecerles esta, esta jornada. ¿no? Y una, un último comentario que nos entra. Dicen creo que también es interesante recoger datos sobre barreras económicas. Sí. No sé si quieres añadir algo, Álvaro. Sí, eh, sí es interesante, ya digo, en función del objetivo que tengáis, pero nosotros a veces lo hemos dilucidado simplemente por los barrios eh, a los que nos dirigimos, teniendo un pequeño contexto socioeconómico de cada uno y analizando después, porque unos barrios pues, tiene más visibilidad un proyecto y otros menos, y la parte económica es fundamental. A veces a la hora de preguntar eso es más sensible y, y bueno, no podemos decir... Bueno, depende del proyecto. A veces nosotros sí lo hemos hecho, pero cuánto ganas o cuál es tu sueldo medio anual, o, pero por otras vías eh, más amables, como decía, podemos hacernos una idea de, de esa parte sociodemográfica Si estamos hablando de colectivos eh, en riesgo de exclusión, pues bueno, pertenecen a un territorio y, y toda esa interpretación económica se puede hacer por sí sola. No hace falta tampoco preguntar mucho. Bueno, Carolina, pues yo creo que sí. lo vamos a dar... Hemos estado, porque claro, normalmente nos dilatamos más, pero es que más ponentes, hoy ha caído todo el peso sobre Álvaro, así que te lo agradecemos. Aprovecho la, vamos a estos últimos minutos para decirles que seguimos en esta dinámica, que esta semana hemos tenido webinar por día, así que mañana más, ¿vale? Y Pero mañana, para el sector musical, que sabemos que algunos de vosotros estáis implicados, incluido el propio Álvaro, no estaría daría mal. ¿Sí? Frustrada, músico frustrado, músico claro, frustrado. Bueno, pues ahí hay para ello que tenemos un seminario y ya sabéis que teníamos que, que hay esa línea del Music Moves bueno pues ahora se llama Musicare. Eh, la verdad, os confesamos aquí a la distancia corta y que teníamos previsto, de que la, la Comisión tenía previsto dar una formación, y aparte esa formación nosotros a hacer la nuestra, la de la comisión se ha cancelado, así que lo hacemos un poco a pecho lobo, nos tiramos ahí al ruego. A Mañana a la misma hora, a las diez y media, me parece, creo que esa es la hora correcta, y nos concentramos en, esta, en este sector de la música. Pues nada, muchas gracias, sobre todo, claro, lógicamente, gracias. a el Álvaro, que ha sido muy útil, insisto, no solamente para los asistentes, sino también para nosotros. Muchas gracias a los asistentes, a David, que es el, el que se ha encargado de toda la tecnología. Ya sabéis que lo vamos a colgar, esto lo necesitamos y os comunicamos, o si no estáis atentos, que lo colgaremos de nuestra web. Así que nada, ya nos vemos en la próxima y quien venga mañana. Gracias. Pues, hasta hasta pronto.